Bienvenidos a Dark Toons, yo soy Polaris y el día de hoy hablaremos sobre qué pasó con la serie de villanos. ¿Fue cancelada o ya no es del interés de Cartoon Network? Ahora sin más, comenzamos. Todo comienza en el año 2014 cuando los ejecutivos de Cartoon Network le proponen a un joven Alan y llevar a cabo la producción de una serie de cortos para Cartoon Network Anything. Esto debido a su participación en el festival Ideatun celebrado en Cuernavaca. Dicha serie de cortos, así como los famosos videos de orientación para villanos, comenzarían a emitirse a partir del año 2017, mismo año en que la serie comenzaría a ganar gran popularidad y reconocimiento por parte de un creciente fandom que pronto llevaría las cosas al siguiente nivel. Para inicios del año 2018, un fandom mucho más grande y establecido comenzaba a pedir la producción de una serie completa para villanos, petición que Cartoon Network acabaría dando luz verde tras notar el increíble apoyo que poseía, ordenando así la realización de un piloto oficial para finales del mismo año. Es así como el atroz amanecer vería la luz el 1 de junio de 2019, obteniendo una repercusión incluso mayor a la esperada. El recibimiento del fandom no tuvo precedentes y con esto parecía que todas las cartas estaban echadas para que se diese inicio cuanto antes a la producción de una serie completa. Sin embargo, algo no salió como se tenía planeado. En Twitter, varios de los artistas que habían trabajado en la serie habían comenzado a reclamar que no se les había dado la acreditación correspondiente por sus trabajos. Esto puso en tela de juicio el sistema de trabajo de A.I. Animation Studios, quienes decidieron no emitir ningún comunicado al respecto. Este caso es muy complicado ya que todo ha sido muy crítico. Se habla de sobretiempos de trabajo, sin embargo no se especifica si dichas horas extras fueron remuneradas. Se menciona que los departamentos no se ponían de acuerdo y que eso provocó exceso de trabajo cosa que se puede entender si partimos de la idea de que este era un proyecto nuevo en muchos sentidos. Y la clave de todo, la acreditación. Se menciona que no se cumplió con el reconocimiento por el trabajo a todos los artistas involucrados en el proyecto, lo que podría llegar a traer desconfianza de parte de futuros animadores que pudiesen desear rellenar los puestos que quedaron vacantes tras la salida de algunos animadores. Tras estos sucesos, debido a la falta de información general y otros detalles, se comenzó a rumorar una posible cancelación del proyecto. Sin embargo, en el año 2020 veíamos que esto no era así, ya que el 11 de julio de 2020, por medio de su conferencia en el Campus Party con Sur, pudimos ver un sneak peek del segundo episodio de la serie, dejándonos ver que pese a lo ocurrido en 2019, esta seguía en producción. ¡Bless chicos! Bless. También, en agosto de 2020, tendríamos la apertura de una cuenta oficial de Instagram de Miss Hit, una nueva superheroína que, según se sabe, formaría parte de la serie de manera recurrente. Y para colocar la cereza en el pastel, en octubre de 2020 se estrenaría el crossover con Víctor y Valentino, reafirmando el interés de Cartoon Network por mantener el proyecto vivo. ¡Bless! Ahora, teniendo todo esto claro, podemos finalmente responder la pregunta ¿Qué pasó con Villanos? Lo primero y más importante de todo es que la serie no solo no ha sido cancelada, sino que continúa en producción pese a lo sucedido en 2019. Se ve que la serie tiene el equipo suficiente para mantener el proyecto a flote. Y se nota que en Cartoon Network no ha descartado la serie y que eventualmente podremos disfrutar de la misma. Recordemos que la salida del primer episodio, así como la polémica alrededor del mismo, ocurrieron a mitad del año 2019, unos meses antes de que comenzaran los primeros casos de contagio por culpa del coronavirus. Por lo cual, todo el equipo responsable de la producción de la serie ha tenido que enfrentarse a la pandemia global, así como a la recesión económica de vengada de esta. Siendo un estudio relativamente nuevo y con un proyecto tan grande entre manos, evidentemente se han retrasado todos los planes que se tenían para con la serie, provocando toda la incertidumbre que se tenía sobre la misma. Por ahora solo nos queda esperar sabiendo que el equipo de AI Animation Studios está dando lo mejor de sí para lograr sacar el proyecto adelante. También podemos seguir las cuentas de Instagram de Penumbra y Miss Hit que a su modo están ampliando ciertos aspectos de la serie, ya que estas son parte canónica del universo de la serie, y por supuesto esperar el anuncio del tan esperado segundo episodio de la misma. Si al igual que pasa con villanos, quieres saber qué ha pasado con alguna serie de animación, déjamelo saber en los comentarios. Te recuerdo que puedes seguirme en la página oficial de Facebook para más contenido